Invitamos a vivir el origen de lo nuestro en Expo Artesanías 2016. Ven a encontrarte con la diversidad cultural de Colombia del 5 al 18 de diciembre en Corferias.